En la vida, como en el deporte, visitan. kirolean lean besala. Compañerismo. Lagún tasuna. Inclusión. Guisá Igualdad. Verdín tasuna. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.